Hola amigos, yo soy Cerecero y el día de hoy es un día muy especial porque estamos en la presentación ni más ni menos que del FIFA World Cup 2014 que va a ser un juego increíble conmemorativo, sale cada cuatro años y esta es la presentación oficial no podemos tomarle al juego porque pues es una beta muy temprana y la verdad no quieren que tomemos ningún video al juego pero lo pudimos probar, lo vamos a jugar muchas veces vamos a platicar con el productor y hoy va a ser un día increíble ¡acompáñenos! Hola bueno, amigos, estamos aquí en la presentación del videojuego FIFA World Cup 2014 Brasil y estamos aquí nada más y nada menos que con el productor Gileard López. Hi, Giliard. Hola Gileard, ¿Qué, ¿qué nos puedes decir, de decir acerca del de nuevo FIFA juego World que viene, Cup, Brasil, el FIFA 2014? World Cup 2014? Tengo mucho que decirte sobre esto. pero yo creo que lo más importante es lo que vamos a hacer para a los fans de su atención es como hemos caracterizado toda la fiesta y toda la emoción to que es ser parte del evento planet, más importante right? del planeta, so hicimos our, que los fans sean la parte central the, the, the de wow, toda la presentación es increíble, integrar todo eso y no solamente ser el juego, no que un FIFA, FIFA World Cup tiene que ser muy diferente, hablando acerca del soundtrack, habrá muchísima samba, el sabor brasileño como podrías esperarlo, FIFA? Has has been recognized as you know, a way that a lot of independent artists can showcase their work. We, we also have some big names, usually in every game, and this game is no different. Speaking about the online gameplay, what can you tell us about? Because I think it's really important for the players to have a, a great platform in online gameplay because it's really great to play along with other uh, players in the world. So for the hardcore, we have uh, what you would expect, the online FIFA World Cup. You pick one team you have to play through the group stages against other players online and the knockout rounds all the way to the final and you have to win seven matches in a row which is a, hu a huge challenge so that's that's one for the hardcore also we have what we're calling a road to Rio de Janeiro which is another mode where you start at one of the cities one of the venues for the World Cup and you're playing players from, from you know a lower uh, skill level and then as you get points you progress from city to city you get promoted from a city to the next yeah it's, it's all o reimaginación de partidos con un de Copa del Mundo. let's put the game y aside a for a little while a un lado, and please tell us, us what do you think about the Mexico vs. Brazil game. I know it's hard because you lost the Olympics, you the Confederations Cup. It, it's recently that Mexico has like the que upper hit, uh, against Brazil. What do you think about that? I think Mexico will win 2-1. Tenías que hablar de eso, You know, pues, I'm from Brazil, Brasil, and the World Cup is at home. Copa del Mundo There's no way we're going to lose any single game there. there. I'm, I'm actually partido. picking Brazil Ninguno. to beat Mexico big time 3-0, get some revenge, and then hopefully you guys Mexico. will make it through, because I'm actually a fan of, avancen Mexican avancen, of Mexican football. Well, well uh, Mexican. Uh, thank you very much, Julian. Uh, I, I, I didn't tell you in the interview, but he's also Brazilian. So that's great. Can you please say hello to our community? It's called FIFASTICOS. So, FIFASTICOS, if you want to play the latest and greatest y el más nuevo juego de FIFA, con toda la atmósfera y la, y la pasión y el drama de la Copa del Mundo, tienen que comprar este juego. Oigan, ¿cómo les está gustando el, el juego de FIFA World Cup 2014? Está padre, está divertido. Sí, pues sí, está divertido y siempre tiene que haber una edición conmemorativa del Mundial eso es de cajón, ¿y cómo ven eh, esto que están hablando de las animaciones, sobre el, el público que está más, más presente por cada país? ¿Cómo, cómo ven eh, todo el público en el, en el partido y en las animaciones? Pues la animación de inicio de partido está padre porque supongo que es especial, ya que, pues bueno, supone que estamos simulando un partido del mundial, ¿no? Claro, ¿cómo la ves? Se ven animados, parece que sí te sientes en el juego, está padre. A ver, explíquenme el partido, Canadá contra Jamaica, ¿qué, qué, qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Eh... ¿Random fue por random? <risa> sí, este... Fue random nada más para tratar de jugar con equipos que no eran muy muy fuertes. Ah, perfecto, nada más. Oigan, su pronóstico para la Copa del Mundo, ¿quién gana el mundial? México, claro, por supuesto. Eso es todo México, tú. La esperanza es México, pero quizás España. La esperanza, bueno, la esperanza es México y España. <risa> bueno, los dejamos jugar, muchas gracias. Estamos aquí con Poncho Vera en el evento de FIFA World Cup 2014. Hola, Poncho, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Cerecero, saludar <ríe> ah, saludarte, gracias por la, la entrevista. ¿eh? Ah, muchísimas gracias, Poncho. Oye, yo sabía que te gustaba mucho el fútbol, pero no sé que te gustaba el FIFA. No, pues claro, sí. fíjate que la verdad no soy tan bueno, Este, o sea, es que de repente por el trabajo y demás, no tengo mucho tiempo de jugar. Sí, estar todo el día sí pero no, FIFA, vaya desde, vaya, desde el primero que salió. Mis queridos amigos fifásicos, les mando un fuerte abrazo. Felicidades, sigan adelante para su amigo Poncho B. Hola amigos, estamos aquí con, con Negas. Hola. Eh, para los que no lo conocen, bueno. no creo que no conozcan a Negas, por Dios. Pero si no lo conocen, es un gran creador de contenido para bueno. YouTube. Hace caricaturas, animaciones con, con un sentido muy, muy peculiar de la comedia y del humor negro. ¿Qué nos puedes decir acerca de tu trabajo o lo que has hecho con el FIFA? No sé mucho de fútbol, tú, tú sabes un chingo de fútbol, ¿no? FIFAsticos, Pero pues, supongo que el FIFA es un juego muy vergas porque pues así se llama la asociación mundial del fútbol. Pues sí. Pues sí está cotorro y pues, está muy padre que me han invitado porque hay pisto gratis y comida. Este, un saludo a los de fásticos Y muy bien, sigan produciendo. Pues bueno, el día de hoy ha terminado. Tuvimos la oportunidad de jugar el juego y la verdad es un juego que está muy, muy bien hecho, muy ambientado en todo lo que es el Mundial. Ya lo verán, no voy a platicar muchas cosas de lo que acabo de ver, pero el juego está increíble, se siente toda la mente del Mundial y los modos de juego yo creo que van a ser lo que más va a gustar de este nuevo FIFA World Cup 2014. Muchas gracias por observarnos. Recuerden, yo soy Cerecero, hoy en el FIFA World Cup y siempre FIFA LA VIDA, FIFA LA VIDA, FIFA LA VIDA.